En matemáticas había un tal profesor Hilly, imagínate cómo acabábamos el nombre, Hilly, ¿eh? que, que un día me sacó la pizarra y dijo, vamos a reír un rato, cierro la pizarra, ¿cuántos son dos y dos? Cuatro. Cuatro. Aquel día dije cua, cua, cua, cua, y el profesor me dijo que, que, que, que parecía un pato. Cruel, cruel. Empecé a escribir con ocho años. En ocho años eh, soy hijo de la posguerra española, nací en el año 47. Eh, hijo único, familia humilde, por supuesto, típica de la época. Así que con ocho años yo era tartamudo. Soy tartamudo. No se nota, me recicle, llegué a ser de jockey, luego todo de radio. Pero con ocho años, diez, quince, yo no podía hablar. Era un tartamudo integral, de los que no podía arrancar. O sea, me quedaba cortado antes, al empezar era muy duro y tuve un accidente atravesé un cristal me quedé sin casi pierdo este brazo dos tendones de este brazo cicatriz la nariz se me cayó entera aquí tengo un corte también y en el hospital recuerdo un día que en lugar de dibujar que dibujaba muy bien se me ocurrió escribir ¿por qué escribir porque ya leía leía muchísimo leía salía de la escuela y alquilaba libros para leer porque en la escuela no había biblioteca ni en mi barrio Así que tenía que vender pan seco, diarios viejos, que me daban los vecinos, iba a una librería de segunda mano que había en mi calle y alquilaba libros para leer. Entonces yo con 8, 9, 10, 11 años leía libros cutres y horteras, como yo, porque los libros buenos valían, de alquiler valían tres pesetas. Así que yo alquilaba libros baratos, del oeste, de marcianos y de gángsters. Es igual, leía, porque lo importante es leer, lo que sea, lee cómics, veo lo que te dé la gana. Ya le das a Follner o a Steinbeck o a Hemingway o a quien sea, o a los ya, pues, cuando seas mayor. Lee lo que te dé la gana cuando, cuando eres un niño. Y leer me salvó la vida. Leer me hizo ser lo que soy. Porque aquel día en el hospital me dije, voy a, voy a escribir un cuento yo, porque me pareció tan fácil. Y claro, mi primera novela de tres páginas me demostró que escribiendo no tartamudeaba. Y dije, voy a ser escritor. Con ocho años lo decidí. Y, y bueno, en la Fundación Sierra y Fabra hay un museo y están las novelas que yo escribía con 10, 11 y 12 años, de 100 páginas cada una, están allá expuestas porque son un tesoro, porque demuestran que era un niño que creía, creía que yo podía ser lo que yo quisiera. Claro, la guerra vino después, mi padre, la escuela... Mi infancia fue bastante... Claro, cuando, cuando eres niño no te das cuenta, eres, fel... eres un niño, eres feliz. No, no sabes que hay una dictadura, no sabes que, que tu idioma no puedes hablarlo. Lo, lo, lo hablas en casa, pero en la, en la escuela y en la calle hablas, hablas o, o, o, otra lengua, el castellano. Pues vale, eh, ves a tu padre que trabaja en tres lugares distintos, pobre hombre, y, y eres, un, eres un crío. Mi padre murió sin contarme nada de la Guerra Civil Española. No sé lo que hizo. Nunca me habló de ello. Entonces, te borraban la memoria. Yo era un niño que descubrió... Mi padre era una persona muy triste. Yo siempre creí que era porque yo le había fallado. que ya que yo fuera matemático y salía escritor. Y claro, claro pensé, mi pobre padre... yo No, no, mi pobre padre era hijo ilegítimo de un tío muy importante de Valladolid. Y le dieron el apellido, pero le apartaron. Y yo me enteré con 40 años, cuando mi, mi, mi, mi padre ya había muerto 12 años. Así que todo esto te enteras de mayor de lo que te han robado. Me robaron el sexo, eso no existía. Me robaron, o sea, me, tenía que ir a, a misa. Yo, yo no creía en nada, pero te obligaban. Así que recuerdo, por un lado, que yo era un niño feliz, pero por otro lado, te das cuenta de, de, de, de todo lo que me robaron, entonces piensas, sientes la rabia. Yo recuerdo mi infancia como una época de blanco, negro y grises. No había color. Todos eran los trajes de, de, la, de la gente, eran marroncitos como mucho. Yo siempre iba, llevaba abrigos de, de pata de gallo, que era, un, era una cosa horrible. Y, y cosas grises, bufanda gris. O sea, no había un rojo, un azul, un verde para ponerte. No, eso no existía. Entonces recuerdo, recuerdo eso, que no había colores. Eso lo recuerdo clarísimo, clar, clarísimamente. Y, y claro... ...con ocho años, le dices a tu, a tu padre... ...papá, quiero ser escritor... ...y tu padre te mira y te dice... ...¿qué? ¿cómo se estudia eso? Y le dices, papá, eso no se estudia... ...porque es arte... Y ya, y cuando era niño... ...ya entendía que, que no había una carrera de escritor... ...como la de abogado o arquitecto... ...que tampoco hubiera podido serlo... ...porque no había dinero para una carrera... ...pero aunque, aunque hagas un oficio... ...albañilo al, o, o lampista... ...lo aprendes... ...o puedes ir a una escuela de oficios pero escritor no te da, ningún, no te da nada, es, o sea, los libros no se escriben, se sienten, es un sentimiento escribir, no puedes, eh, tienes que, de, de, hay algo dentro de ti que tienes que salir fuera, o sea, explosión pura, así claro, mi padre me dijo que, que, que, que, que, si, que si lo era, que no, que lo, que, que no lo creía, que moriría de hambre, ...que eso no era una carrera, que eso no era para comer... ...hablamos, yo tenía ocho años en el año 55... ...tenía ocho años en el 55... ...nadie vivía de escribir, nadie... ...y yo le dije a mi padre que yo viviría de escribir... ...Jope, era un niño y puedes pensar... ...pero claro, eso, con ocho años, de acuerdo... ...pero con 15 lo seguía diciendo igual... ...y con 18. ...y estaba seguro de que yo viviría de escribir... ...no quería ser rico, famoso, eso, eso es otra historia... Cuando eres un crío no piensas en, en, en el dinero, quieres hacer lo que te gusta. Pero es que luego ha sido siempre igual. Nunca he hecho ningún hilo mío pensando en el dinero que puedo ganar. Nunca. Los premios literarios, y he ganado más, he ganado 46 a, a día de hoy, voy por el placer de ganar el premio, porque es un reto para mí, porque soy Leo, y me encanta ese, ese morbo de competir, de a ver si gano y no sé qué, Bueno, y nunca pierdes. Gana uno, pero los demás compiten. Así que esa infancia mía, digamos, que, que, que forjó al Jordi que he sido siempre. Principios éticos, luego si quieres hablamos del libro que me cambió la vida y ya te entenderás un poco mejor por qué soy así como soy. Pero esa infancia fue, fue dura, fue dura. Al ser hijo único, no, no jugaba con nadie, no tenía hermanos, estaba todo el día en casa jugando, dibujando, eh, escribiendo, haciendo juegos de palabras, en, también en, en, en, la en la fundación, en el museo, hay jeroglíficos, crucigramas, pero inventados por mí, no copiados, no inventados. Yo estaba todo el día jugando con palabras. Así que era una vocación tremenda. Y lo que no entiendo hoy en día, eh, viendo lo que yo hacía con esas novelas con 10, 11 y 12 años, a los 12 años mi libro gordo de 500 páginas, que me dijeran en la escuela que yo nunca sería escritor. Que eso, eso fue demencial. O sea, que dijeran que yo era un poco tonto, incluso, porque como, como era tartamudo y no podía comunicarme con los demás... O sea, entonces, aparte de esa infancia de, de grises, recuerdo mi etapa escolar como un infierno. Primero era tartamudo, sufrí acoso escolar, sufrí bullying. Cada golpe que recibí me hizo más fuerte, porque tenía un sueño. Parece mentira, pero los sueños te, te, te dan vida. El día que el matón te, daba, te, te, te, te pegaba puñetazos, tú, yo estaba pensando, de acuerdo eres un imbécil y eres más fuerte que yo, pero yo un día ser escritor y, y, y, y tú serás un mierda, y lo pensaba así, y, y saber que sería mejor que él, que escribía libros, que para mí era el eh, non plus ultra, eso, eso me daba fuerzas, así que recibí golpes, pero me hicieron más fuerte esos golpes, no me hicieron más débil, al contrario, me dieron más... eso sí, cuando te están te machacando con 13 o 14 años, el tiempo no corre, es, o sea, se hace eterno, Así que, o sea, que, que lo pasas mal, por supuesto, pero, pero agradezco mucho lo que, lo, que, lo que aguanté. Así que ya ves, infancia gris y, y adolescencia escolar, tartamudo y tal, en la escuela, fatal, tampoco era un buen estudiante. En aquel tiempo, los profesores, o sea, yo nunca le dije a mi padre, papá, papá, en la escuela hay un matón que me, que me cada día me, me machaca, me daba vergüenza, no sé si es por eso, porque soy Leo y tengo mucho orgullo, pero me daba vergüenza porque no era normal ir a, a tu padre a quejarte, no era normal, así que me lo comía yo. Y en la escuela, irte, ir al maestro, pero si los maestros eran eran los, los primeros bestias. Tenía un profe, un profe de, religión, de religión, que iba con, con, una, con una sotana con botones de aquí hasta el suelo, que te pellizcaba y te daba la vuelta al pellizco. O sea, ¡hey! tú, ven aquí! ¡Claca! ¿Sabes el daño que hacía esto? O sea, ¿cómo es que ibas a quejarte al profe de religión? Profesor, que el, el petit me pega, si él, si él era el primer bestia. Tenía un profesor que se, si, si uno de la última fila eh, se está mal sentado o no sé qué, se podía, podía saltar del entarimado a tu mesa, ir por encima de las mesas, ...pero así, y coger al de la última fila, cogerle por la solapa... rodríguez qué, ¡Bum, ¡Bum! Y tirarlo. ¿Cómo ibas a, quejar, a quejarte al profe de que te pegaban? Yo, te lo comías y ya está. Entonces yo me inventaba excusas. Recuerdo un día... ...que mi madre me hizo un jersey... ...de esos de, de ganchillo... ...que acababa, acababa en pico. Y fui a la escuela con mi jersey nuevo. Y vino el matón de la clase... ...y me dijo, un jersey nuevo... Y me lo cogió así y me hizo ¡RAS! Y me lo rompió. Llegué a casa y le dije a mi madre, mamá, mira, ¿qué has hecho? Digo, mira, mira lo siento, pero es que mira, en el partido de fútbol han, han hecho un centro y yo lo he visto venir, me he echado en plancha, me he echado en plancha, y el portero también se ha echado en plancha, en el aire hemos chocado los dos, y claro, al caer se ha cogido a mí y, y mira, o sea, te imagínate qué películas me inventaba yo para justificar un género roto. Claro, mi, mi, mi madre me, me pegaba la bronca igual. Ah, pero es que jugar al fútbol, te lo podías haber quitado, no sé qué, con lo que me ha gustado de hacer. Prefería esto, la bronca y tal, que no lo otro. Encima, de paso, quedaba como un héroe por el que había hecho un gol. Pero, pero era, era, era, era todo así muy... Son, son curiosidades que la gente piensa, Jopé... Pero es que hablábamos de hace mucho tiempo, muchos años. Ni una. Una, la de historia, que se llamaba Serra, la señorita Serra, me hacía cantar la lección. Como era historia, claro, las matemáticas no podía, no podía. Pero la de historia, recuerdo que me hacía cantar la lección, entonces yo, como ya sabía el truco, me aprendía tres líneas de la, de la, de la lección. Y al día siguiente decía, Sierra, canta, y yo cantaba. El imperio romano se formó con Romulo y Remo, y hacía así. Entonces, al llegar a, a donde no, no me sabía más, tartamudeaba. Entonces, ro, ro, ro, ro, y me decía, vale, vale, ya veo que la sabes. Y, y, y me ponía un 8. el único truco, pero no. En matemáticas había un tal profesor hilly imagínate cómo acabábamos el nombre, gilly ¿eh? que, que un día me sacó la pizarra y dijo, vamos a reír un rato, Cierra la pizarra. ¿Cuántos son dos y dos? Porque para un tartamudo hay tres letras malditas. La C, la P y la T. Tenía tan mala suerte, eh, haré publicidad, pero es que he de contarlo, tenía tan mala suerte que me gustaban tres bebidas. Nunca podía pedirlas. Coca-Cola, C. Pepsi-Cola, P. Y Tinaranjus, T. Eso es mala suerte, ¿eh? La C, la P y la T, porque percuten y las tres semillas que me gustaban. Era, yo, entraba a veces en un, en un bar o donde fuera eh, y, y cantaba Oca-Cola con O, Oca-Cola, Oca-Cola, Oca-Cola, coca cola y decía, oca -cola, por favor, como me, como me dijera el tipo de la barra, ¿qué? Agua. No podía decir Coca-Cola, como digo ahora. La cea, me quedaba así. Claro, dos y dos, ¿cuántos son? Cuatro. Cuatro. Aquel día dije cuá cuá cuá cua, cua, cua, cua y el profesor me dijo que, que, que, que parecía un pato. Cruel, cruel. Y uh, te cuento lo de la lengua, para acabar el, de sí. redondear los profesores. Lo quieras, sí. 12 años. Clase de lengua y literatura. Se supone que era lo mío. Bueno, lo mío no, porque tampoco leía... No, me, no. me hacían leer el Quijote cada año, o sea que tampoco y nunca, y nunca lo acabábamos. Uh, la maestra de lengua me dice... Eh, bueno nos dice redacción tema libre claro los, la gente normal que hace pues lo típico, mi mamá mi mima es primavera o qué bonito, tres paginitas y va que chuta yo no, dije tema libre, genial, hice un cuento un marciano verde peludo, viscoso y asqueroso que baja a la tierra y se pierde ET yo hice ET con 12 años Steven Spielberg me la copió, es muy guarro cuando vi ET flipé dije ahí va pero si es mi cuento, era lo mismo, el bicho aquel que se pierde en la tierra y que quiere, quiere volver a casa. Era el mismo cuento, pero ¿qué, qué pasa? Que Steven Spielberg se, se forró, a mí me pusieron un cero. La mujer dijo, Sierra, qué burro eres, qué, qué asco de bicho, pero esto qué es, pum, un cero. Con un cero mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, ¿un cero por qué? Ortografía, ninguna falta, porque leía cada día y escribía bien. ¿Tres folios? No, yo seis folios. rollo increíble. Iba por hora, como ahora. Vocabulario elevado. ¿Por qué? Porque sabía palabras. A veces cogía el diccionario en casa y buscaba palabras nuevas para mis libros. Así que era un cero injusto. Y le dije, maestra, quiero ser escritor. ¿Qué le dije? Me miró y, delante de toda la clase, me dijo, ¿tu escritor, Sierra? Mira, hijo mío, Mejor te buscas ya un trabajo porque es inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Decirle a un niño de 12 años, 12, 12, y medio, casi 13, que no sueñe es lo peor que se le puede decir. Así aquel día, infausto, yo salí en la escuela llorando y mientras iba a mi casa a pie pensaba, tu padre no te deja escribir. Uh, en el, colegio, en el colegio creen que es un inútil, ¿qué que te queda. Y llegué a casa, cerré la puerta, llorando, y en un momento dado, recuerdo que, que grité, ¿alguien cree en mí? Y me di cuenta de que solamente había una persona en la vida que iba a creer en mí. Yo. Es suficiente. Si no crees en ti, estás perdido. Los demás pueden ayudarte, intentar frenarte, tendrás novia y te querrá mucho y te casarás y tendrás te querrán mucho, tendrás hijos y nietos y te querrán mucho. Pero el día que tienes un cáncer te duele a ti. El día que te mueres, te mueres tú solo, ahí diciendo me cago en la hostia que me estoy muriendo. Así que tu vida es tu vida y de nadie más. La vives tú y nadie más, la compartes, pero la sientes tú aquí dentro. Vives aquí dentro, esa es tu casa. Esa es tu casa, por cierto. ...no fumo, no bebo y nunca me he drogado... ...y he sido crítico musical durante 20 años... ¿sí? ...nunca he probado drogas... ...siempre he sido muy fiel... ...a mis ideas que eran escribir lo mejor que puedo... ...así que vives aquí dentro... Y esto, ...entonces... ...yo dije, yo creo en mí... ...yo sé quién soy... ...los demás no tienen, no tienen ni idea... ...no, no, no me conocen... Ni, ni, ni, ni, o sea, ni, ...ni mi padre ni mi madre me conocían... ...yo estaba seguro... ...nunca hubo un plan B... ...nunca dije... ...sí, tuve que trabajar... ...seis años... ...estudiar por la noche una cosa que sabía que nunca ejercería porque la odiaba, la hice por mi padre, aparejador. Nunca hubo un plan B. Dije, yo voy a ser escritor. Y es lo que fui. Primero escribí de música, pero escribía, vivía de escribir, aunque fuera dirigiendo una revista musical. Así que, desde los 22 años, cuando ya por fin me enfrenté a todo y pude cortar cadenas, siempre, siempre he escrito. Pero hasta, hasta ese momento, claro... Era un currante, trabajaba y, por ejemplo, mi padre, pobre hombre, nunca, cuando me, me, me pillaba escribiendo, nunca me gritaba o se enfadaba, lloraba. O sea, no era un padre de aquellos que, ¿qué haces? ¿Estás escribiendo? ¿Estás tonto qué? ¿No sé qué? ¿Te castigo hoy sin, sin no sé cuál? No, no, no. Mi padre hacía un diario, tengo el próximo año sale mi vida en cómic, no ve no la gráfica, tuve que mirar mis diarios de cuando era, de, de cuando era adolescente. ¿Y sabes lo que es encontrar frases como Papá me ha vuelto a pillar escribiendo, se ha echado a llorar, dice que me moriré de hambre, que esto no es un trabajo, solo piensa en que gane dinero, no entiende que yo soy escritor, ¿por qué duda de mí? Yo sé quién soy. Está escrito en un diario de cuando yo era niño. Entonces, esos recuerdos que ya los tengo yo, encima están, están escritos. Por tanto, nunca hubo un plan B, siempre supe ser escritor. Y, mira, inciso final, luego, luego, el día que me declaré a, a, a mi mujer, que es esta, bueno, a, a mi mujer, hace 51 años y medio, ¿sabes qué le dije como declaración? Le dije, mira, soy un currante, trabajo en una empresa, estudio por la noche, olvídate soy escritor, y lo seré siempre. Antes que marido o padre, siempre seré escritor. Viviré bajo un puente antes que dejar de escribir. Le dije viviré bajo un puente. Y claro, como, como éramos muy románticos, que éramos hippies, mi mujer me dijo, ¡ay, sí! Y a, a, aquí seguimos. Pero le dije esto, viviré bajo un puente. Cuidado, tenía, en aquel tiempo, cuando la conociste, te, te, tenía 20 años. Así que siempre tuve muy claro lo que iba a ser lo que no sabía es cómo lo conseguiría, aunque luego, ahora hablaremos de ese libro que me cambió la vida y, y, y me, un poco me, me marcó el camino.